Muy buenas, soy Emilio Márquez y estamos en un nuevo vídeo en este congreso de PrestaShop Day. Eh, hoy se ha presentado eh, una herramienta de SilaChat para específicamente conectarse al modo de add-on con eh, la plataforma de PrestaShop. Y me ha parecido tan interesante que quería llevarlo a presentarlo ante vosotros mi audiencia. Y con vosotros hoy tenemos a Irina de SilaChat. Muy buenas. Hola a todos. Eh, muchas gracias por, por eh, prestarte a grabar este vídeo de cara a publicar en, en redes. Y sin la chat, pues yo he, eh, he escuchado, eh, porque hemos estado hablando antes de vuestra herramienta, de cómo os conectáis ya con PrestaShop, pero sin la chat es una herramienta mucho más amplia. Exactamente, ¿qué es lo que resolvéis? Claro, el módulo de PrestaShop que tenemos es un módulo de consultor online, ¿vale? Pero más allá de quiénes son mis clientes que me están contactando, nuevos no, lists que me están entrando, tenemos conexión con todas las redes sociales de Instagram, WhatsApp, Facebook, entonces podemos ampliarlo eh, con los widgets en la web y conocer mejor por qué canal nos están contactando, qué canal es más potente y por dónde prefieren que, que le contactemos a nuestro cliente, ¿no? O sea, que no, solo, no todo el mundo prefiere... Un canal. Sí, porque eh, que el canal telefónico podemos estar espera, haciendo esperar a un cliente 10-12 minutos, pero eh, eh, al fin y al cabo con una herramienta tipo sin la chat podemos eh, unificar tanto Facebook, Instagram, eh, Whatsapp, etcétera. Entonces, ¿cómo habría que atender exactamente a ese cliente que nos llega por redes y que podemos tener en esta plataforma unificada? ¿Y cuánto es el tiempo de respuesta adecuado precisamente para responder a ese cliente que nos llega? Claro, sabemos ya que el cliente está acostumbrado a una respuesta inmediata, instantánea, el web chat requiere una, vamos, estar ahí con, con el cliente interactuando si no se va, pero la, la ventaja de las redes es que al final tu perfil se queda, con lo cual la gente está dispuesta a esperar cierto tiempo, pero siempre y cuando les avises. Entonces nosotros tenemos pequeños bots preinstalados con autorespuestas si tú no estás para que el cliente no se preocupe. Eh, que por cierto, el tema de los bots, los chatbots, es un tema absolutamente apasionante. Eh, ¿Cómo está el momento actual de, lo, de los chatbots y cómo están avanzando y cuál es su futuro? El tema, el tema está muy, muy interesante ¿no? y todo el mundo lo quiere instalar y todo. Pero todavía hay un toque humano muy importante, con lo cual nosotros lo que aconsejamos es eh, programar las eh, las respuestas repetitivas eh, con un voto, con las plantillas rápidas y luego eh, es aplicar un sentido común una especie, un interés humano para sí. que veas que es no, una fin, que te al, cuida. Al fin y al cabo el cliente todavía quiere el ma mayor y máximo trato humano posible. Eh, de cara a una pyme que quiera eh, instalarse una herramienta tipo sin la chat, eh, ese e-commerce que se esté planteando este tipo de herramientas de atención al cliente, de interactuar con sus usuarios en, de varias plataformas, de las redes en este mismo canal, ¿qué precio, cuánto costaría para que puedan plantearse una herramienta como esta? Claro, es una herramienta muy preparada para todo tipo de empresas, sobre todo pymes, ¿vale? Entonces, a partir de 69 euros por un agente, ya lo tienes, ya lo puedes integrar, instalar, está en la nube. Y ya, bueno, lo típico, el tamaño medio de una pyme son los pues, tres usuarios, entonces es una herramienta muy potente y muy rentable. Puede... Muy buen precio, por cierto. Eh, eh, de cara a futuro eh, tenéis Simla e-commerce. ¿Qué es exactamente? Simla e-commerce es uh, una solución más allá de si quieres conocer no solo el perfil de tus clientes, gestionar la comunicación, sino um, automatizar el marketing, lo que el Messenger marketing. Eh, y, email marketing todo en un sitio, gestionar tanto la entrega como ERP, todas las mercancías, toda la mercancía que tienes en tu almacén, pues esto todo lo junta Simla Commerce. Entonces, una eh, si no quieres un Seat León, pues te eh, le compras un Ferrari y esto es un poco va por ahí, ¿no? Pues como, como recomendación de, de y, y pequeñas conclusiones de esta conversación con Irina de Sin la Chat comentaros la importancia de la atención al cliente, el que hay que atenderle muy rápidamente con los menores tiempos de respuesta posible, con el máximo trato humano, planteándonos ahorrar costes en cuanto que existen múltiples plataformas en las cuales un cliente nos va a contactar, Instagram, Facebook, WhatsApp etcétera, el poder unificarlo todo en, uno, en una sola herramienta, un solo canal, nos va a solucionar muchísimos quebraderos de cabeza, nos va a ahorrar eh, tiempo y nos va a ahorrar bastante recursos al mismo tiempo que mejoramos la calidad de satisfacción de usuario y son herramientas ejemplo la de la chat que os quería presentar que de 69 euros por, eh, por eh, usuario y por herramienta desde luego la verdad que es muy manejable y, y se puede plantear eh, su, su, con lo cual espero que este tipo de herramientas os parezcan e interesantes para tanto vuestros comercios electrónicos como para vuestros negocios online y como ya última pregunta cómo eh, os encuentra aparte de buscar eh, la caja de inscripción eh, que pondré la URL de SinlaChat y aparte de buscar en Google, pero cómo se os encuentra y cómo se consigue precisamente ese trato humano de cara a interactuar con SinlaChat. Claro, si, vosotros, si entráis a la web o nos encontráis por Instagram, en Linkedin, donde sea, nosotros siempre tenemos atención a, a, ¿no? con los widgets y es, detrás de estos widgets está la gente, eh, ¿no? está nuestro helpdesk, están nuestros marketólogos, entonces estamos un equipo completo detrás, con lo cual atendemos con funnels de venta, potentes, pero siempre hay un trato humano en varios idiomas. Pues espero que esta entrevista a Irina de Sin La Chat os haya gustado. Ya sabéis, dejar comentarios e interactuar también con ellos si la herramienta os interesa. Y si sois emprendedores de startup que queráis que os conozca mi, mi audiencia, ya sabéis por dónde me tenéis. Muchísimas gracias, Irina. Y a vosotros os veo en el próximo vídeo. ¡Saluditos! ¡Hasta luego.